La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Provincia de Duarte impuso prisión preventiva contra un joven acusado de intentar asaltar a un agente policial durante hecho registrado en el sector Vista Valle de San Francisco de Macorís. Se trata de Félix José Ceballos, alias Calín, de 24 años, a quien se le impuso medida de tres meses. Deberá cumplir en el Centro de Corrección de Vista al Valle. La fue agredido, fue intentado otro intento de atracos. Se defiende y ellos entonces disparan también hacia el vehículo de de policía, el sargento Salazar. Pues en el día de hoy, él quiso desversar la, la situación o la realidad diciendo que eran a ellos que el, que el sargento iba a atacar. Entonces se evidenció la máxima de experiencia de la, del tribunal de la juez y, y la lógica dio a entender de que Ciertamente lo que el sargento de la policía manifestó en su denuncia se corroboró ahí con la declaración de él y por eso entonces determinó la pues, acoger el, el pedimento del Ministerio Público fueron tres meses de prisión preventiva para ser cumplida en la cárcel departamental de la fortaleza O sea, nosotros estamos con testes y es la medida más idónea para que él responda a los hechos que se le están atribuyendo. Según el parte policial de la fecha, un sargento de la policía, a quien identificaron como Salazar, fue interceptado por Ceballos Santos y el nombrado Carlos Manuel García, de 21 años de edad, provistos de armas de fuego, cuando cruzaba el reductor de velocidad, cuando se desplazaba en las inmediaciones del referido sector. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.